Gracias Amado, gracias Carolina, a Fulvio que acaba de salir, y a Francia, a todo el equipo de producción. Miren, en el día de hoy quiero eh, tratar un tema de importancia eh, para la República Dominicana, especialmente con las expectativas que se están creando o que se han creado a propósito de eh, la elección del nuevo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Se ha hablado de una justicia independiente yo estoy, conteste de qué bueno de que así sea. Me alegraría de que así, así sea. Pero todo aquel que ha estudiado la historia mundial de la República Dominicana, de cualquier lugar del mundo, sabe que eso es un mito. Siempre va a haber corruptos preferidos. Siempre, no solamente aquí, en todas partes del mundo, búsquelo. Y más en un país donde la democracia ha tenido un espacio tan corto. Porque aquellos países ¿verdad? donde la justicia eh, tiene mayores niveles de transparencia y de aplicación son aquellos donde han estado durante muchísimo tiempo en democracia. Y en desarrollo, y por tanto, esto procura que las personas, más que exigir eh, cuestiones, por ejemplo, de, de primera necesidad, como la comida, como la salud, como la educación, entonces comienzan a exigir otro tipo de derechos, como es, por ejemplo, lo de la transparencia, medio ambiente, entre otros. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana en estos primeros meses? Anoten la fecha. En estos primeros meses usted va a escuchar una gravía, independientemente de quien nombren ahí, a quien usted va a escuchar mucha gravía y mucha alegría en la República Dominicana porque había un deseo de cambio. Eso es innegable. Ahora bien, la corrupción no se va a acabar en la República Dominicana. Y usted dirá, bueno, aunque haya corrupción, pero que se persiga y se castigue. Tampoco se va a perseguir a todos ni se va a castigar a todos. Y paso a explicar por qué. Mientras los, partidos políticos, mientras los partidos políticos necesiten miles de millones de pesos para llegar al poder, siempre habrá corruptos preferidos. Por ejemplo, Luis Abinader y el PRM, ¿creen ustedes que contó con el apoyo de, de uno que otro narcotraficante para llegar ahí o, o uno que otro corrupto para llegar al poder? Evidentemente que sí, pero no solamente Luis Abinader igual lo tiene el PLD que tiene sus, sus narcotraficantes preferidos y sus corruptos preferidos y sus empresarios preferidos pero igual lo tuvo Balaguer que tenía su grupo de empresarios que le apoyaban ¿para qué? ¿para beneficio de la patria? no lo tenía lo apoyaban para él luego entonces darle beneficio eso es innegable eso está ahí y los historiadores saben a qué yo me refiero los sociólogos saben a qué yo me refiero los maestros saben a qué yo me refiero, los abogados saben a qué yo me refiero. Y los profesionales, aquellos que, aquellos que les gusta escudriñar en la historia, se van a dar cuenta que es así, lamentablemente. Quisiera que la persona que me está llamando espere que yo finalice el comentario para que participe. Por ejemplo, yo conozco empresarios, que son amigos míos, que vienen eh, inyectándole recursos al Partido Revolucionario Moderno, antes, cuando estaban con el PRD, y voy a ser específico a Luis Abinader desde antes, eh, eh, inyectándole recursos a, la, a los proyectos de Luis Abinader, eh, del, antes del PRD y luego del PRM. ¿Qué van a hacer esos empresarios ahora que están en el poder? ¿Van a dejar eh, perdido la inversión que han hecho? No nos llamemos a engaño, señores. Van a querer recuperar su inversión y van a querer sacarle un beneficio, una ganancia a eso. El que se quiera engañar, engáñese. Pero esa es la realidad. Ahora no va a pasar en estos primeros meses. Ni creo yo que en el primer año. Pero ustedes verán que al final de los cuatro años ustedes van a encontrar una que otra situación de gente que ha querido aprovecharse con eh, o, o en, contubernio, en contubernio con las autoridades judiciales y gubernamentales. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo le invierto o le invertí 100 millones de pesos a la candidatura de Luis Abinader o de cualquier candidato, para no mencionar a Luis Abinader, méteme preso cuando yo quiera recuperar eso mediante corrupción porque no hay forma. Por ejemplo, un diputado que invierta 20 millones de pesos en una candidatura que sabemos que cuesta más de ahí, ¿cuánto, cuánto gana un diputado? 180 mil pesos mensuales. 280 mil. No, 280 mil. 260 mil. No. Claro. ¿Cuánto es eso en cuatro años? Alguien que me haga ese cálculo rápido por, por ahí. En 10 meses son 2.600. Así es. Man. En 10 meses y agrégale. Sí, son como 3 millones de pesos al año. A, a, al año. Al año, más o menos. 3 millones. Usted, usted, usted 3 millones al año. Entonces usted lo multiplica por 4. ¿Y cuánto 12. le está dando? 3 por 4, 12. 12 millones de pesos. <risa> pero invirtió 20. ¿cómo lo va a conseguir eso 20? y además la ganancia lo va a conseguir mediante la corrupción aprobando un proyecto de ley que mandó un grupo de empresarios que billeteó para que lo aprueben y naturalmente eh, que uno que otro milloncito por aquí, por, por, por, por levantar la mano, por estoy de acuerdo por no, por no aprobar y así sucesivamente eso es corrupción y no va a dejar de pasar además de eso además de eso Aquellos compañeritos, porque ahora ustedes están viendo que todo está calmado en el, en, el, en el gobierno que va a entrar Porque están nombrando las piezas de arriba Pero, y esos compañeritos eh, Ciertamente lo que tú decías, 175 mil 175 mil pesos que gana un diputado Más, lo que pasa es que se le agregan 35 mil más 45 mil Sí, lo del combustible, la cuestión, ven Sube a dos y lo... Con esto quiero decirle a ustedes, los compañeritos de la base los que recogieron los votos en las diferentes provincias, ¿qué van a hacer? Lo van a dejar sin puestos? Evidentemente que no porque se le arma un lío al partido. Estando en el gobierno, yo quiero que me coloquen ahí la, las nóminas del Ministerio de la Juventud y de la Mujer. Miren, ser de la mujer? la no, de la juventud. Denle para abajo para que la gente vea la cantidad de empleados que tiene esa nómina. Eso es increíble, señores. Y ustedes dirán, ¿y por qué tanta gente? ¿Por qué no eliminan eso? Sencillo. Allá hay un viaje de auxiliar... Miren, miren ahí, páralo ahí. Eh, ahí dice, ¿qué? Analista o auxiliar. Analista analista. analista, analista, auxiliar, auxiliar, asistente del asistente del asistente, el secretario de la secretaria de la secretaria, chofer del chofer del chofer. Eh. Un viaje de gente, para decirlo así, en términos populares, un viaje, un paquete de gente cobrando miles de pesos. ¿Por qué? Porque son la estructura del partido Y mientras nosotros sigamos con ese sistema Lamentablemente va a haber corrupción en el gobierno Porque ¿Qué va a hacer Luis Abinader? ¿Va a eliminar todos esos, esos puestos? No, ¿Qué va a hacer? Lo va a sustituir Quizá al principio va a quitar unos cuantos Para conseguir los, los titulares de los. Y miren el, el de la mujer Miren el ministerio de la mujer Miren, miren denle para abajo todo eso que ustedes ven ahí, luego se lo vamos a detallar en esta semana. De son mujer. empleados del Ministerio de la Mujer. Son empleados del Ministerio de la Mujer. Ya y es una gran inversión en la mujer. Eh. ¿Y qué es lo que hace tanto el Ministerio de la Mujer no, claro. que tiene tanta gente? Pero bueno, 20 <ríe> eh, eh, páginas tiene eso. Yo luego se lo voy a detallar en, en otro tema. Gracias. ¿Y te qué pasa? pasa? ¿Luis Abinader va a quitar todos esos empleos? No, los va a sustituir porque yo, que tengo fuente muy buena, ya sé que la gente del PRM han hecho un escaneo en cada una de estas instituciones. ¿Adivinen para qué? ¿Quién me adivina? Para que lo nombren. Para que saber a qué puesto van y cómo repartirse los cargos. Eso es así, porque esos compañeritos... ...que trabajaron y que tienen 16 años fuera del gobierno... ...quieren ir a las arcas también... ...quieren ir a las mieles del poder... ...y si tú eliminas... ...la nacional... ...claro, todo el mundo quiere estar ahí... ...y por eso, mientras... ...se necesiten miles de millones de pesos para ir al poder... ...o para ganar unas elecciones... ...y mientras tú tengas que necesitar... ...tanta gente para poder ganar unas elecciones... ...lamentablemente tendrás compromiso con el que te patrocina... ...en dinero y aquellos que también te apoyaron como estructura para que tú llegaras al poder. Y por tanto, la corrupción no se va a acabar en este país, ni en ninguno que utilice ese sistema. Bueno, gracias a Yerian por su comentario. Vamos a los WhatsApp. Eh, Carolina, adelante. Bien, iniciamos con Víctor Valdés, que dice, buenos días. Los simpatizantes del partido, que, del partido que pasó a ser la oposición, siguen haciendo su trabajo, porque ninguna de las designaciones que hace el presidente... Electo, ninguna sirven. Por hoy, cero oposición Bueno, Víctor, la verdad no entendimos Diógenes Domínguez nos manda un audio de, Lo vamos a, a escuchar más adelante Diógenes, Juana del Ensanche Duarte Dice, buen día creo ¿Será que... Diógenes Rodríguez Cuco? Era no, Cuco. no sé no. Dice sí. Juana del Ensanche Duarte Buenos días, creo que están haciendo muy buena selección Vamos a leer la pregunta del día, muchachos Para que la gente esté en contexto Y nos sigan escribiendo que Juana respondió a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con las designaciones de Luis Abinader? Vamos a ver si la podemos poner en pantalla. No la tenemos. Bien, bueno, seguimos entonces acá. Di, eh, Juana respondió a la pregunta del día, seguimos, muchachos. El 6533 dice buenos días. ¿Qué saben sobre el cierre del país por COVID? Hasta ahora nada de eso es oficial. Y no se ha hablado de eso. Cierre. Carolina, esto, me, ah, este, mira esto, muchacho Francis. Escuchado esta como foto. Que piensan de forma parcial. Mira, este, esto lo subió Félix Vitorino. Sí. Estudiantes de la escuela en Tailandia. Miren las cajas ah, en sí, la cabeza. Unas cajas eh, transparentes. Son sí. cápsulas. Ya, aparte, sí, como cápsulas. Y después, pero esos son ¿Tu, disciplinados, esos sí, tú pones eso aquí, se te prende. Apostaría fácil. Por último, Mira, Wellington Alba. Ya veo, ya veo, el carajito más, más, tremendo poniéndole la caja de cajón a otro sí, en pero, la cabeza. El claro. mismo poniéndolo. Seguimos con el último muchacho para recibir la llamadita. Wellington Alba de San Martín. Buenos días. Pero por Dios, Yerjan, deja esa bladera. Pero por qué es esto. Y no, en tu tiempo le com... pica que tú le digas la verdad. Y en que... tu tiempo, <ríe> oye lo que dice y en tu el, tiempo. Es que lo van com... a cambiar. Vamos a ver. Del comentario, habla algo que tenga lógica. Ah, no tiene el Muy respetuoso okay. porque dice, "Estamos cansados de ti" y así, así no se puede. Ay, hombre, eh, qué, qué frustración. Dice qué eh, no hablas con... hablaste de la nómina del PLD. Pues te, del PLD. El PLD? te presento es la del ayuntamiento. Si tú eres del PRM, entre muchachos, si tú eres del PRM, te puedo presentar la del ayuntamiento, la que tenía Alex Díaz, que también había botellas ahí. Hey. Presenta. Es que Una Fuéntela. cosa Fuéntela. con guitarra, y otra, ¿Cómo es que lo tú yo la puedo presentar. ¿Presenta? La traigo mañana. -la. la traigo ya. la nómina del ayuntamiento y voy a mencionar nombre por nombre -la. la gente que está ahí. Trae oh, pero ven acá. Claro. Ah, Ya todo sí. transparente. Tenemos una llamada. <ríe> <ríe> buenos días. Qué frustración tan grande tu Sí, buenos días. ¿Dónde estudias. Sí, buenos días. Claro. Es para la universidad. Buenos días, amado. Buenos días, Jessian. ¿Y sí, qué tal? Buenos días. Francis Baja, baja, baja, baja la, en la televisión o, sea. o que me desmienta también Yo le doy la oportunidad de que me desmienta Gracias, adelante Ya, ya, los, ya los ánimos bajaron ya a su nivel Ay. Un 90% Ya pasa el proceso político Y ya cada quien vuelve a su posición anterior a Hacer su juicio de valor Consensuado hacer su juicio de valor con su lógica, Ay. porque ya pasó, pero la pandemia no ha pasado. ¿Cómo así? No. Y a mí me gustaría, Yerjan, sin desperdicio. Uh -huh. No se sin desperdicio te tu comentario. No te conviene, ¿verdad? Pero otro no va a ver sin desperdicio, lo otro lo va a ver como una, como una babosada o como yo quiera. Lorenzo, ¿qué te parece esas nóminas tan abultadas de tu partido? Ahora el tuyo, Carolina, no, no, no, de, el de Alianza arreglar País, cosas. pero Ahora no, el tuyo debe una de arreglar pregunta. cosas. Mi amor, no te moleste. No la pregunta. te moleste, Lara. Yo solo te estoy Lara, preguntando qué te parecen estas nóminas del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Educación. Yo soy de Alianza País. Que, no, ni oye, ni es ni ni ni que esas nóminas, Carolina, uh -huh. esas nóminas han existido siempre. Y también el, PL, el PRM la va a usar también. Pero yo no estoy hablando de PRM. Yo te estoy preguntando. Oh, no, no, por... que tengo que mencionártelo. Tengo que mencionar. Sí, ¿Qué? sí, sí, Lara, pero hay que admitir Cabe. que no es correcto. Son viajes de gente cobrando. El, el auxiliar, del auxiliar, del auxiliar. El asistente del asistente del asistente. que qué no es eso? Lo no o sea, es son los cuatro de nosotros. ¿Tú estás diciendo eso de verdad? O es un, es lo lo de que verdad. no es correcto. La voy a, voy a la, mañana lo voy a detallar para que ustedes vean. O sea, hay un asistente. Y también el ayuntamiento no, ay, de aquí. ¿Qué es lo que no es correcto? Ajá. lo que no es correcto, yo espero que se arregle lo que está mal y que continúe lo que está bien. Como Danilo. Pero, pero Lara hay que hacer el mea culpa aunque uno sea del no PLD él lo admite, él no lo hay que admitir hay que admitir gracias, hay que admitir gracias, que mire. eso es corrupción al, ma al más alto estilo no lo admite, no definitivamente. y, y, nepo y nepo nepotismo sí, pero oye, ¿no, nepotismo oye, ¿no, me nepotismo es me... como tú pones familiares? no, es que, es que hay mucho nepotismo tú lo sabes en nómina pública hay hijos, hermanos, sobrinos lo que tú dijiste que quería para ti ¿No te acuerdas? Sí, nombré, nombré si a mi mí, esposa mía Dilo, dilo Los amigos míos, los primos Si yo dije que el comentario Que el comentario no tiene despicio Lo está reconociendo Es porque le estoy dando lo, razón a lo que está lo diciendo Magnífico, magnífico Gracias, Lorenzo sí, pues sí. resalta de la parte de que la, de la sí. comparativa que hace Yerjan. Vamos a ser claros, Lorenzo O sea, lo no tiene no es. desperdicio porque tú estás diciendo Porque Yerjan dice que lo mismo va a ser el PRM No porque estuviera mal que también lo esté haciendo el PLD o sea, Bien. Su enfoque solamente al otro Vamos. Vamos a la pausa Regresamos en breve señores, no se vayan Todavía queda más contenido del programa De mañana